¡Bienvenidos a los Gonzayas 360! El día de hoy venimos a la playa Quixilano, así que acompáñenos a ver esta aventura. También un saludo a todas las personas que comentaron en el video pasado. Estamos en la parte del metro, así que aquí podemos ver cómo se va entrando o saliendo, no solamente al metro, sino también puedes entrar de la parte de enfrente al centro comercial. Okay, así que ahora vamos a conocer directamente la parte de la ciudad. Okay? Vamos a hacer un pequeño recorrido en, en esta área. Ahorita, si bien ya existe un poquito de sol, lo que vamos a poder ver también es que eh, mucha gente ya está usando su chamarra habíamos alcanzado ahorita temperaturas de 10 grados, donde para nosotros ya es algo frío en la Ciudad de México llegamos a tener 10 grados, 6 grados en las mañanas en la parte de enero y febrero pero aquí ya estamos alcanzando 10 grados Les comentamos que ahorita vamos al vapor, al sauna este vapor y sauna está directamente incluido en la suscripción de un gimnasio el gimnasio en el que estoy inscrito se llama Steve Nash, es una especie de cadena que existe a través de todo Vancouver y aras cercanas. La membresía incluye el acceso a alberca y a el vapor y sauna. No todas las sucursales lo tienen, pero esta que está ubicada aquí en el centro, sí tiene esos, esas amenidades y bueno hemos salido del vapor como les decía, parte del vapor viene incluido en la renta del gimnasio existen diferentes planes algunos planes no te incluyen lo que es el acceso al vapor y sauna puedes encontrar valores desde aproximadamente 40 dólares al mes algunas membresías están de 70 dólares la mayoría de ellas tienes que hacer una suscripción de aproximadamente un año, mínimo. Vancouver se distingue como parte de que hay de todo. Puedes encontrar playa, ciudad, colonias bastante tranquilas, donde solamente ves puras casas y sin duda alguna las montañas. En invierno se llenan de nieve y se ven espectaculares. ¿Cómo funcionan los impuestos en British Columbia? En British Columbia, tanto en Canadá, van a ir variando dependiendo de la provincia. Uno de los impuestos que se pagan aquí eh, son, es el 7%, ¿correcto? El de la provincia es el 7% y el del gobierno en Canadá en general es el 5%. Aquí se paga 112% a excepción de comidas... Bueno, de comidas procesadas... ¿De comidas procesadas? De comidas procesadas se paga el 5%. Es decir, que si tú vas al Walmart y compras lechuga, eh, pepinos, eh, carne, ¿solamente te va a aplicar cuánto por ciento? Nada. nada, nada, ningún Ahí tipo no de impuestos, ni 5 ni 7 Solamente te cobran lo que cuesta la comida A diferencia bueno, de si vas a un McDonald's Si vas a un McDonald's te van a cobrar el 5% de impuestos Y por ejemplo, si te compras un electrónico, una cámara o un celular, ¿cuánto cobran? 12% Porque es el 5% de impuestos de Canadá más el 7% de la provincia Sí, si zapatos, es el 12%, solo varía un poquito en lo de las comidas ya preparadas, productos básicos. Uh -huh. Es como ya empieza un poquito más el frío, nos ponemos ya nuestras capuchas de las chamarras y gorritos. Si bien muchas personas no usan ya chamarras grandes, eh, ya se empieza a sentir el aire frío en septiembre. Es que no Ay, tiene frío, es. pero para mí sí, esto es un frío como de invierno en México. Sí, para mencionar que Vancouver, de British Columbia, es uno de los lugares menos fríos en Canadá. Y pues no se abarcan temperaturas por debajo de los 0 centígrados, pero sí podemos ver el frío canadiense. en este hermoso atardecer. ¿Sientes alguna diferencia de vivir en Canadá y de salir de México? Pues sí, aparte de la seguridad, como lo mencionas, es la calidad de vida. Pues de alguna manera en México tenemos identificados como los restaurantes, que, este, las tradiciones, que el tipo de eh, celebraciones que se hacen y aquí pues es empezar de cero. Um, es bonito, pero lleva un, un un aprendizaje, ¿no? lleva su curva de aprendizaje y simplemente es, este, a irse adaptando es bonito. Tener estos atardeceres sí, definitivamente es algo que digo chido. Yo siento bonito que compañeros de la escuela se expresen bonito de México. Que, oh México, México es muy bonito y que la cultura y que la comida y todo. Pero obviamente ellos ven la parte bonita, no? ya quienes vivimos ahí, pues eh, se pueden ver otras cosas que por fuera no se aprecian. Y pues eso ha sido todo amigos, esperamos que les haya gustado esta visita a Kitsilano Beach y estén muy al pendiente de los próximos videos. Bye, que tengan bonita tarde.